Vamos de inmediato a reflejarles esta información con nuestra periodista Sonia Quispe que ya está con nosotros para detallarnos precisamente cuál es la postura y opinión de los padres de esta víctima fatal del universitario Jonathan Quispe. Vamos por favor Sonia con usted adelante Bolivia necesita conocer esta información. Buenos días Alejandro y por supuesto nos encontramos en la plaza San Francisco en donde se encuentran padres de familia quienes representan, a, eh, son padres en realidad de los estudiantes de la Universidad Pública del Alto. Ellos tienen un pronunciamiento que nos, nos van a señalar. En este momento eh, Bueno, nos va a detallar don eh, Francisco Quiuchaca. Adelante, buenos días don Francisco. ¿Cuál es el pronunciamiento que ustedes tienen? Ante todo, muy buenos días pueblo boliviano. La verdad nosotros estamos como padres de familia de la UPEA muy preocupados también a la vez bien molestos por haber usado a nuestros hijos en estos problemáticos que realmente no sé cuáles serán sus propuestas o sus objetivos. Realmente como padres de familia nosotros nos sentimos bien dolidos porque nosotros como padres de familia a nuestros estudiantes mandamos para que mañana pasado no sufran como nosotros, ellos pues tengan una profesión y puedan ejercer y también tengan pues una entrada como corresponde, como cualquier ciudadano. Muy bien, muchas gracias, don Francisco. A ver, ¿qué nos dice también al respecto doña Amalia Mamani? Hoy eh, a mediodía está convocado a dialogar por parte del gobierno, eh, ¿cómo deberían responder los las autoridades de la UPEA, doña Mamani? Eh, lo que nosotros no como padres de familia es pedimos no que dialoguen con los ministros porque si van a alargarlo esto a más tiempo yo creo que los alumnos van a salir más perjudicados y como los alumnos nuestros hijos van a ser se puede decir, lo están tomando políticamente, lo están tomando así, no debería de ser. Para educación y para salud no deberían de ver aquí tintes políticos, lo que corresponde debería de ser. nomás. Muchas gracias. Eh, eh, Alejandro, esas son las informaciones que tenemos de la Plaza San Francisco. Eh, los padres muy preocupados piden a que hoy a mediodía asistan a este diálogo convocado por el gobierno. Eh, quienes han hecho llamado a, los, a las autoridades de la UPEA. Un diálogo que ha sido convocado precisamente, eh, Sonia, por el ministro de la Presidencia a las 12 horas en la Vicepresidencia, donde en estas instalaciones podría ya darse precisamente ya esta solución eh, a este conflicto de la Universidad Pública del Alto. El tema es el presupuesto, los recursos económicos. El ministro de la Presidencia ha sido muy claro y por eso los padres de familia entienden de que la universidad pública de la urbe más joven del país, no se va a cerrar prácticamente, eso sería imposible, eso es algo loco. E Imagínense cuántos profesionales quedarían fuera, no, eso ni pensar. Entonces la información hay que precisarla de manera correcta y bueno, la convocatoria está hecha para este diálogo. Bueno, Sonia, hasta cualquier momento y gracias por reflejarnos precisamente esa preocupación de los padres de familia que también exhortan a que se entable y se inicie el diálogo. Retornamos, Alejandro. Muchas gracias.